Queremos informarle a toda la población de San Francisco de Macorís y la región de que en vista de la acogida que tuvimos ayer y que el sábado es el día que la gente cocina y hace su, todo lo de la cena de Navidad, vamos a vender mañana, viernes 23 de diciembre. Tendremos mercados productores desde las 7 y media de la mañana. Por lo que estamos invitando a toda la población para que se den cita mañana, reitero, mañana viernes a comprar todos los productos de la canasta familiar y que serán los que utilizaremos el 24 en la cena de Nochebuena así que mañana pueden venir a comprar su mulo de pollo, su pollo lo sazonan y así el 24 eh, ya lo tienen listo para comer eh, en la cena de Nochebuena Pero mañana también tendremos papas tendremos arroz tendremos eh, puerco, como dijimos, cerdo Tendremos también eh, ajo, tendremos cebolla, tendremos guandules, un sinnúmero de productos para que la gente se abastezca para la cena del 24. Los mercados siempre son miércoles y sábado, pero como el sábado 24 haremos una excepción y nuestro director ejecutivo, Iván Hernández Guzmán, por iniciativa del presidente Luis Abinader, quiere que la gente compre a tiempo y por eso el viernes, mañana, eh, tendremos la venta popular de, de Inespre aquí en San Francisco de Macorís. La pierna de cerdo de aproximadamente 17, 18 libras, 750 pesos. Y el pollo completo, 150 pesos. ¿Hasta qué hora? Desde las 7 y media de la mañana hasta acostar ese pollo.